¿Cómo prepararse para los exámenes en poco tiempo? La mayoría de los alumnos son como yo, dicen, amigo, me tengo una semana y estudiaré de 3 a 4 horas al día y sacaré más del 90%. Luego, poco a poco, empiezan a olvidar lo que han decidido. De repente llega el examen y empezamos a decir que debería haberme puesto a estudiar antes. Nunca es demasiado tarde, podemos conseguir algo. Escucha el vídeo completo y sabrás cómo conseguir la mejor nota en el, mejor, en el menor tiempo. Sabrás cómo cubrir la mayoría de los planes de estudio y conseguir mejores notas. Nunca vas a estudiar hasta que escuches una vocecita anterior para hacerlo. Necesitas pasar los próximos 4 o cinco minutos viendo el vídeo y si te gusta, por favor suscríbete y compártelo con tus amigos. Me gustaría alcanzar el objetivo de 3.000 me gusta para este vídeo. Ahora vayamos al tema central. Nos gustaría que prestaras atención a estas tres cosas, es decir, en el examen tendrás que tener cuidado con estas tres cosas. No intentes aprender cosas nuevas porque tendrás presión del examen y necesitarás tiempo para aprender cosas nuevas. Si tratas de aprender cosas nuevas, perderás tiempo y no tendrás tiempo de revisar las cosas que ya sabes. En vez de aprender cosas nuevas, primero acaba lo que ya sabes. Revísalo de forma que seas capaz al 100% de responder a cualquier pregunta que se te haga sobre el tema debes estar seguro de que eres capaz de responder perfectamente a cualquier pregunta sobre el tema que ya sabes. Si todavía tienes tiempo, trata de aprender otras cosas nuevas. Lo segundo es estudiar primero tus temas favoritos y los más fáciles. Ahora no tienes lujos de tiempo. A estas alturas tienes que centrarte en los temas fáciles y que te den más puntuación. Termina esos temas porque así se incrementará tu velocidad de estudio. Termina primero los temas fáciles porque así tendrás más tiempo y pensarás que esos temas son demasiado fáciles para ti. Ganarás confianza en ti mismo y eso te ayudará a sacar buena nota en el examen. Y el tercero es revisar los apuntes. Tienes que hacer revisión de tus apuntes. Cada vez que te sientas a estudiar, marca las preguntas importantes, resúmenes, temas, para que así puedas revisarlos el día del examen. Muchos alumnos me preguntan a ver cómo pueden estudiar el día antes del examen. Para ese tema voy a subir un vídeo. Un consejo es que no hables con los más destacados o aquellos que puedan desmoralizarte el día del examen. No estoy en contra de los rankings, pero el problema es que empezamos a compararnos con los mejores y acabamos desmoralizándonos si no sabemos responder a una pregunta. A veces, algunos dicen que han revisado sus apuntes dos veces cuando ni siquiera lo han hecho una vez. Por eso nos sentimos bajo presión y perdemos nuestra concentración. Así que evita la comunicación con ese tipo de gente y mantente concentrado. Amigos, hemos visto tres cosas hoy. Primero, no trates de aprender cosas nuevas. Segundo, estudia primero tus temas favoritos y los más fáciles. Y tercero, revisa tus apuntes. Si os gusta este vídeo, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y comparte el vídeo. Gracias por tu tiempo.